Leemos e imaginamos. Leemos y conocemos. Leemos y viajamos. Y cada vez que leemos, podemos sentir el sonido de las hojas. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del sonido de las hojas. Hoy vamos a estar conversando sobre un hecho de la historia reciente de nuestro país y de la provincia de Entre Ríos. Vamos a estar hablando sobre el último alzamiento carapintada que puso en riesgo la democracia en nuestro país. Y en este caso, a partir de un libro publicado por Abel Antivero, historiador oriundo de Concepción del Uruguay, que reside actualmente en Ibicuí, allí en el departamento Islas del Ibicuí, donde ejerce la docencia. Este libro que se llama La última batalla, la trama entrerriana de la rebelión carapintada, del 3 de diciembre de 1990, fue publicado por la editorial Autores de Argentina y aborda cómo ocurrieron estos hechos trágicos eh, en la provincia de Entre Ríos, que es donde no se suele contar la historia, sino que por lo general se conocen los hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar con Abel Antivero para reconstruir un poco estos hechos históricos y conocer por qué ocurrieron. Hola Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo va? Muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros eh, este episodio del Sonido de las Hojas, donde bueno, nos interesa charlar sobre este libro que escribiste, esta investigación donde reconstruís los hechos en torno a, a diciembre de 1990, en lo que fue el último alzamiento cara pintada y cómo transcurrió aquí en la provincia de Entre Ríos este hecho histórico. Eh, primero, Abel, queríamos charlar un poco, conversar sobre qué fue lo que te motivó en lo personal para, para empezar a indagar, a averiguar sobre estos hechos que son bastante recientes en, en tiempos históricos, ¿no es cierto? En, respecto a, a hace cuánto pasaron. Sí, bien. Eh, mi, mi madre era de inculcarme mucho la cuestión de la lectura y era de comprar muchos diarios y revistas, ¿no? Y ya, y siempre había revistas que hablaban de, de los primeros alzamientos, los de Semana Santa, los de Villa Martelli, lo que pasó en la tablada. Entonces, más o menos una idea tenía, no en lo político, porque en ese momento yo tenía 10 años. Y esa jornada del 3 de diciembre, que fue un lunes, ya las clases habían terminado, yo soy de Bajada Grande, ¿no? un barrio que está a la salida, en ese momento, a la salida de la ciudad. De Concepción del Uruguay. De Concepción del Uruguay, sí. Este, y ese día yo veo movimientos de vehículos que, normales pero que eran militares y cuando vuelvo a mi casa este, la noticia estaba este, ya de que había un, una rebelión carapintada ¿no? entonces a mí me quedó eh, fijado ese dato este, porque después bueno, por supuesto accedo a la información a, mi mamá siguió comprando la, la revista y, y había una revista gente que tenía, contaba todo lo que pasó en esa jornada pero contaba todo lo que había pasado en Buenos Aires. Solamente había dos páginas que se dedicaba a contar lo que había pasado en Entre Ríos, donde había una foto sobre el Guarellán donde la foto era un puente dinamitado. Y eso, esa imagen a mí me quedó fijada y siempre que iba a Gualeguaychú buscaba ese lugar y nunca lo podía encontrar. Eh, hasta que eh, empiezo a encontrar por ahí gente que contaba lo que había pasado. Yo era muy asiduo del Club de Itapé. Este, que es un, un club donde había presencia de militares, de suboficiales, era, fue fundado por suboficiales. Y este, con el tiempo, un día, en, cuando empiezo a estudiar el profesorado, un amigo, que es quien escribe el prólogo, Javier Guerín, eh, me acerca un cuento de Luis Luján, este, un referente de la cultura, ya fallecido, ¿no? un referente de la cultura en Gualeguaychú, de Gualeguaychú, donde este, él escribe un cuento que se llama Pagan los que vienen detrás. Y hacía referencia, narraba, expresaba lo que había pasado eh, ese 3 de diciembre en Ceiba. ¿no? Ceiba es donde inicia la autopista, la Ruta Nacional 14. ¿no? Este, y eh, ese pueblo fue bombardeado por fuerzas leales. Es, ese cuento explica que, bueno, que se enfrentan los leales con las carapintadas y los, y los leales bombardean eh, el pueblo ¿no? de, de manera tremenda. Es evacuado el pueblo y lo bombardean. Y cuando se van los pintada huyendo, este, pasan por un almacén, piden un montón de comida y cuando le quiere cobrar el, el parroquiano este, le, dice, este, le dice, pagan lo que vienen detrás. <risa> eh, y ese cuento estuvo dando vuelta en, en mi casa, siempre guardando archivo, haciendo un archivo personal y en cada mudanza aparecía. Este, hasta que, bueno. Hace como 8 o 9 años aparece y empiezo a buscar información en internet, no encontraba nada. Encuentro solamente un dato de que dentro de esa jornada este, había fallecido un conscripto y encuentro la ordenanza que le da nombre a una calle en Gualeguaychú con el nombre de Soldado Gómez. Eh, circunstancialmente al poco tiempo encuentro una persona que fue chofer del Teniente Coronel Domínguez Silva, que está encargado estuvo encargado de la guarnición de Gualeguaychú y tuvo que salir a a cortar la ruta, a defender, digamos, el, lo que se venía. Consigo mucha información, es, esa persona me llevó a otra, me pongo en contacto con otros colimbas y hasta que un amigo me dice, che, dice, ¿por qué no le das forma de libro a todo esto? Porque es algo que no hay nada escrito, sobre todo en lo, en lo que tiene que ver en lo regional. Eh, porque siempre tuvimos la mirada desde Buenos Aires, ¿no? Este, así que empiezo a buscar bibliografía, en, encuentro más gente. Dentro de eso hay otros protagonistas, como quien, la persona que toma Seiba, el carapintado que toma Seiba, también lo voy a ver, eh, con la intención de darle la palabra. Y, así que empieza a tomar forma. Este, al mismo tiempo, bueno, yo, yo milito en ACMER, y era un, un compañero, un, un profesor, este, Alejandro Bernasconi, en, en un momento me dice: este, A nosotros que nos gusta la investigación, tenemos que considerar esto como un cable a tierra dentro de todo lo que es la, la, la vorágine del sindicato. ¿no? Así que me hizo, eso me hizo clic ¿no? y empecé a avanzar por ahí con momentos de, de abandono, por la rutina eh, propia de, de uno, ¿no? y por ahí lo retomaba hasta que me replanteé, listo, lo tengo que publicar. Llego inclusive a ver a la familia del Soldado Gómez, este, la mamá era viejita y me, lo tomé como este, una deuda con la familia, de que bueno, por lo menos tenía que buscar este, rescatar la memoria explicar de cómo murió, este, qué fue lo que pasó y qué fue lo que pasó ese día. Este, así que, bueno, eso es más o menos lo que, lo que me motivó a, a avanzar con esto, ¿no? Y para poder reconstruir esos, esos hechos de, de ese trágico diciembre eh, de 1990, bueno, eh, empezaste a, a investigar, indagar, como decías. Eh, el libro contiene testimonios, eh, entrevistas, eh, trabajaste también bastante con, con archivos de, de diarios de la época, ¿no es cierto? Eh, te tocó un poco, podemos decir, eh, eh, esto que se dice que el periodismo es eh, como la primera versión de la historia, tuviste que buscar un poco lo que estaba más fresco, pero tuviste la posibilidad de, de, de charlar con eh, protagonistas vivos, que no es muy común para los historiadores poder hablar con, con protagonistas que vivieron los hechos y que, están, eh, que tienen la posibilidad de contarlo, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Hay que tener en cuenta que en 1990 eh, el, el, las noticias llegaban a través de la radio y de la televisión, posteriormente con el diario al otro día. Por lo tanto, en ese trajinar de la conformación de la noticia, ustedes podrán saber mejor que yo, en ese momento por ahí se, se alteraban algunos datos, y, y bueno, pero la noticia en concreto llegaba. Por lo tanto tuve que encastrar digamos la información que me daban los testigos, armar el relato de todo lo que pasó esa jornada con la información que iba viendo en, la, eh, en los diarios, en el archivo, por ejemplo, de, del diario de la calle, la meloteca que está en el museo de Helio Panisa, donde me encontré con algunas fotos que la verdad me, me sorprendieron y, y bueno y al mismo tiempo tratar de eh, unificar el como decía recién el relato de los testigos, porque me encontré con algunas cosas que no, no coincidían, que las tuve que las tuve que descartar, y dentro de eso algunas hipótesis que van surgiendo, como por ejemplo esto de que Gualeguaychú era una guarnición cara pintada y en, en el primer momento cambia de rumbo, pasa a ser a defender el bando leal, a defender el gobierno democrático, y donde hay otros que descartan esto y, bueno, y, y dan su fundamento. ¿no? Eh, y acá la, la diferencia de, de lo que es el lanzamiento del 3 de diciembre que hay una reivindicación nacionalista donde el movimiento pintada empieza a decir, bueno, miren, eh, Menem está mirando demasiado a Estados Unidos, este, de por medio del consenso de Washington, eh, saliendo de lo que era la Guerra Fría, este, nos enfrentamos a prácticamente lo que pasó después, este, la, la destrucción de la industria nacional, este, la, la, la ola de privatizaciones que pasaron. Y se agrega el reclamo militar, ¿no? Es como que ahora ya había un planteo más político, podríamos decir, sobre cuestiones como la soberanía, sobre la economía del país, eh, sobre ciertos valores, digamos, que por ahí están vinculados a las fuerzas armadas y en este caso eh, había otra actitud, no solamente la cuestión, digamos, de, de protegerse de los, los ju juicios por delitos de lesa humanidad, por crímenes, ocurrió durante la dictadura, sino que también ahora eh, estaban haciendo reivindicaciones o planteos ya políticos, ¿no es cierto? Así es. Este más allá de que ahí de, de por medio había una promesa incumplida, que era que para mí es lo que más pesa, lo que más le pesó, hace en el esto de conducir este movimiento. Este Cenelín eh, hace un viaje a mediados de los 90 con Ritondo, un funcionario eh, de Menem. Este, donde contactan al Qadafi en un intento de compra de armas y Seineldín va y cuando se entera Menen lo echa a ritondo y automáticamente corta todo vínculo con Seineldín y esto le hace que Seineldín le escriba una carta eh, muy ofensiva y donde Menen decide mandarlo preso a San Martín de los Andes y acá se inicia, eh, digamos, el, el, podemos decir que acá empieza el alzamiento, ¿no? Que tiene este, este alzamiento tiene la particularidad de tener, vamos a llamarle a, a su conspirador o su máximo líder, eh, complotando, vamos a llamar, o organizando este levantamiento eh, desde esa prisión. Desde esa prisión, con altos mandos que lo seguían, eh, con el carisma que él tenía dentro de la fuerza, este, ...estos altos mandos se hacen cargo de todo el operativo... ...el operativo implicaba eh, tomar eh, lugares este, estratégicos en Ciudad Autónoma... ...lo que actualmente es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...capital federal en ese momento... ...como el edificio Libertador, el regimiento de Palermo... ...la fábrica de tanques de Bulogne... Este, ...el edificio de la Prefectura Naval Argentina... ...detrás de todo lo que es, digamos, la, la Casa Rosada y este, el, el operativo Subiría, que es lo que iba a pasar en, en Entre Ríos. Eso consistía en que el mayor Pedro Mercado eh, este, se tenía que encargar de este, eh, tomar elementos de bélicos, tanques de guerra y otros vehículos de Villa Guay, Concordia, juntarse a la salida de, de Villa Elisa, formar una sola columna y avanzar hacia Buenos Aires. Este, subiría le ponen ese nombre, Martínez Subiría le ponen al operativo... Era alguien que está acusado, una persona que falleció un poco tiempo antes de este alzamiento, pero fue protagonista en Campo de Mayo, en Semana de la Santa del 87, y estuvo denunciado por desapariciones y torturas en la ciudad de Gualeguaychú durante la última dictadura cívico-militar. ¿no? Uh -huh. este, era el segundo en, en la guarnición, en, en el regimiento de, de Gualeguaychú. Y en homenaje a él, Pedro Mercado le pone el mayor Pedro Mercado le pone... Eh, su nombre al operativo. Al operativo de aquí, de, de la provincia de Entre Ríos. Exacto. Y llega eh, este 3 de diciembre, allí en Villaguay, en Concordia, eh, se sublevan partes de las tropas. Vos un poco hablás, a lo largo del libro, sobre esta cuestión de los dos bandos, de los leales y los rebeldes. En el caso de, de Villahuay y de Concordia, cómo fue un poco eh, ese, ese primer desplazamiento de tropas eh, y eh, ¿Cómo fue que tomaron las, las armas, los tanques y después comienzan a desplazarse hacia la ruta 14? Eh, el fin de semana anterior Pedro Mercado ingresa a la provincia con algunos vehículos este, militares, inclusive con un camión cisterna con combustible y va hacia Villaguay donde tenía algunos contactos. Al mismo tiempo le plantea a un médico que había sido comando en Malvinas, el doctor de Pablo Llanos, quien es quien después toma Seivas, eh, que participe del operativo y bueno, le dice a Llanos, esperame en el sur de la provincia, nosotros sacamos los vehículos de, de Villahuay y Concordia y avanzamos, nos juntamos en Ceibas y avanzamos juntos a Buenos Aires. Acá hay que tener en cuenta que lo que se roban de Villaguay y Concordia son vehículos pesados con un alto poder de fuego eh, inclusive en algún momento se manejó la hipótesis de volar el puente, los puentes a la Largo para que no ingresen. Se analizó, se llegó a la conclusión de que era un costo muy grande en cuanto a lo, al valor de, después de, de reparar ¿no? el, el daño de, de los puentes. Y eh, se maneja de manera desprolija, pero le sale bien. En algún momento en Concordia, hay quien estaba encargado de la rebelión, este, vuelve para atrás, este, se arrepiente. Eh, Mercado lo logra convencer, vuelve a Villaguay y ahí empieza, en Villaguay ya tenía gente más segura este, ahí yo consigo el contacto del testimonio de un colimba que estaba de guardia y ahí hubo enfrentamiento, este, cuando se roban los tanques los tanques entraron a la guarnición, los sacaron y se fueron por la puerta de atrás ahí reacciona la guardia y, y él participa del el colimba que yo, consigo. Néstor Estel consigo el testimonio, él participa de, de todo esto ¿no? Hubo disparos, es decir, hubo una una resistencia, aunque no, no logró su, su objetivo, eh, para evitar justamente que se roben los tanques, y los tanques, tanto de Villahuay, y lo, los tanques y vehículos militares, tanto de Villahuay como de Concordia, luego se terminan encontrando allí en la ruta 14. En a la salida de San José, en la ruta que va a Villa Elisa, este, conforman una sola columna. La orden de, de, de... A ver, los servicios de inteligencia ya sabían que algo podía llegar a pasar, Menem ya sabía, este, la orden de Menem inmediatamente es que sabe que se entera de la rebelión es re reprimir, no negociar. Inclusive hay puentes de comunicación entre los Carapintada que quieren contactarse con Menem y decirle, bueno, vamos a negociar y, y Menem da eh, absolu absolutamente la orden de no negociar, de reprimir. Acá aparece la, la figura de Balsa, este en Buenos Aires. De Martín ¿no? Balsa, el, el jefe sí, del ejército. jefe del ejército, después en la gestión de Menem. Uh -huh. Y donde, bueno, él, en realidad, después... Dice posteriormente, dice hace unos años, llegó a decir: Nadie me había dicho nada de lo que se venía. Este, también este, reprime en esa zona, en lo que es Palermo, reprime con cadetes eh, y también de manera desprolija y ante la orden de reprimir con un alto poder de fuego que no, no está autorizado, digamos, no está habilitado como para hacerlo en zonas urbanas. Eh, y hay una situación que sucede en Palermo que para mí cambia el destino de la rebelión, por eso nunca vamos a saber qué otros cuarteles se iban a sumar. Eh, que es el asesinato de Pedernera y Pita, que son dos jefes dentro de ese regimiento que los matan a sangre fría. Y eso dentro de la jerga militar, digamos, es romper los códigos. No, los carapintados en vez de tomarlos como rehenes, eh, los, matan, los ejecutaron, digamos. Los ejecutaron, ¿no? ¿no? Eh, con balazos en la cabeza. Y eso rompe lo, los códigos dentro de la jerga militar y acá donde yo encuentro, bueno, tal vez nunca lo vayamos a saber, hay regimientos que cambiaron el rumbo y pasaron al bando leal. Eh, y en algún momento la teoría, esta hipótesis, estuvo con respecto a Gualeguaychú, yo encuentro un conscripto que me dice, mirá que cuando nosotros nos dan el alerta roja, nos, este, nos hacen pintar la cara, y al rato nos dice no, vayan a lavarse la cara, Después yo encuentro otro, un mecánico que dice, este, no, dice, yo estaba encargado, tenía encargado una tanqueta y la verdad es que es, salimos este, como pudimos, es más, yo iba tirado en el piso frenando con un cable de acero, o sea que significativamente es, este, el freno, no significativamente es, este todo estaba improvisado, hablo del bando leal, ¿no? Uh -huh y la duda siempre estuvo ahí con Gualeguaychú, sobre todo en días posteriores donde los prófugos, aquellos que se fugaron, entre esos Pablo Llano, digamos, no se los buscó eh, dentro de los Montes. Claro, no había un, o sea si bien había una orden eh, política desde de la Presidencia de la Nación de, de frenar y de reprimir, incluso como para que no vuelva a ocurrir un levantamiento de este tipo, como diciendo, trazar una línea de un antes y un después, eh, dentro de las propias fuerzas no hubo una actitud por ahí de en realidad de, de, de buscar a esos protagonistas, de, de retenerlos eh, hablabas del batallón de, de Gualeguaychú, ¿no es cierto? Eh, la columna que viene desde Concordia y desde Villaguay va por ruta 14, pasa de largo por Concepción del Uruguay contás en el libro que, que el batallón de aquí de Concepción del Uruguay no tenía los suficientes elementos como para... para frenar el avance de, de esa columna militar y que termina plegándose a, vamos a llamarle, a la resistencia leal o, al, o, o a la contención leal allí en Gualeguaychú. Y en Gualeguaychú se da eh, esto que vos hablas de la última batalla, ¿no es cierto? Como este último alzamiento cara pintada, pero tanto en Gualeguaychú como en Ceiba se dan dos, dos hechos de, de guerra, vamos a llamarle, dos batallas militares. Así es, en las afueras de Gualeguaychú fue una batalla. Este, en el mientras tanto, simultáneamente, pasaba lo de Ceibas, donde el, el grupo que mandan a reprimir lo de Seibas, Primero, los Carapintada toman Seibas al mediodía, eh, junto con a cargo de, del doctor Pablo Llano, este comando que yo mencionaba recién. Que venía de la ciudad de Paraná. Venía de la ciudad de Paraná, militar. los quieren frenar en Victoria, la policía de la provincia, por supuesto, no... no no pudo, este, los amenazaron con armas de guerra, o sea que avanzaron como si nada, llegan a Ceibas y toman el pueblo. Y ahí le piden a la policía de la provincia que evacúen, se encarguen de evacuar el pueblo porque podía pasar cualquier cosa. Y ahí el pueblo es evacuado, el, el Ceibas está dividido por la ruta, ¿no? Sí. Entonces, un, el lado que, digamos, el, el, la parte del pueblo, los, pueblos, los habitantes que están del lado digamos, este, Hacia el río Uruguay, se fueron por un camino vecinal, y el otro hacia el río Parancito, que está como a 15 kilómetros aproximadamente. Y bueno, toman el pueblo y esperan. Cuando llegan los leales, parlamentan, y los carapintados dicen, no, no vamos a mediar, no vamos a entregar nada, vamos a combatir. Y bueno, bueno, perfecto, dicen los leales, se preparan para este, reprimir y bombardean el pueblo. Y hay que decir, hace poco, unos pocos días había pasado un tornado, había volado techos y ahora se encuentran con esta situación de que les bombardean el pueblo, ¿no? el, los habitantes de, de Ceiba, donde bueno encuentro algunos relatos de algunos vecinos que todavía como testimonio de lo que pasó, todavía tienen las esquirlas en, en los tirantes de la casa, en las paredes. Y el pueblo es prácticamente destrozado. Al mismo tiempo... Eh, lo que se daba en las afueras de Gualeguaychú a la altura del puente de Gualeyán, vos lo dijiste, eh, la guarnición de Concepción era de ingenieros, no tenían poder como para frenar el avance, este, por lo tanto se suman a lo que es Gualeguaychú y si dinamitan este, los puentes, dinamitan, digo, ponen elementos de, de explosivos. En la mayoría de los puentes que no le permitiese el paso hacia Buenos Aires. ¿Querían evitar también que entren en la ciudad? también ¿Había un riesgo ahí con que se dé una batalla similar a la de Ceibas, pero dentro de la ciudad de Bolivia? Dentro de la ciudad. El puente de Méndez Casariego, que es el puente de hierro que está en la costanera, para el que no conoce, ¿no? el puente naranja, eh, es, eh, es dinamitado, es decir, le ponen explosivos, no lo llegan a detonar. Ahí yo junto un testimonio de, de, del muchacho este que decía que, es, que era chofer del Teniente Coronel Domínguez Silva, quien está encargado de, de todo este operativo. Y sí le logra, vuelan, porque también la hipótesis era que iban por la Ruta Vieja Provincial, la 42, que pasa por Colonia Elía. Este, ahí activan todo lo que pueden en cuanto a inteligencia para ver por dónde venían. Y en un momento conforman un convoy de exploración hacia, de Gualeguaychú hacia Concepción y ahí se rompe una tanqueta donde muere el soldado Gómez, donde esa tanqueta es abandonada con tres colimbas y un sargento. Y ahí se da lo que, pues, eh, lo que fue la, la muerte del soldado Gómez cuando llegan los Carapintadas, él es la única víctima en el territorio provincial. que Él era conscripto, es decir, estaba haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento. Así es. Mm -hmm. Y donde no, no debió estar ahí, porque encuentro... Yo después me reúno con los, sus compañeros de conscripción y me dicen, en realidad ahí tenía que ir otro. En el, no se sabe por qué, en el medio del camino lo cambian y se sube a esa tanqueta, ¿no? a un vehículo con orugas, pero era un vehículo liviano. Se rompen y le dicen, este, bueno, enseguida traemos elementos para reparar la, la tanqueta y lo dejan. Tenemos que tener en cuenta que la tanqueta se rompe a las 7 y media, 8 de la mañana y los carapintadas llegan a las 13 horas, todo ese tiempo en un margen de 15 kilómetros en cualquier vehículo, hasta eh, en un MCIP lo podrían haber ido a buscar y nadie los fue a buscar. Cuando llegan los carapintadas, el, quien estaba encargado de la tanqueta, el sargento Kuhn, este, le da la orden a dos colimba, a Pablo Tigol y a Víctor Ferreira que se escondan y cuando se bajan los carapintadas eh, tiran una ráfaga de una metralla sobre el asfalto y una bala pica y le da muerte a, al soldado Gómez. No, no fue intencional la muerte, sí, bueno, este, no había necesidad de tirar una ráfaga. Ametralladora metralladora, ¿no?, al piso, y esa columna avanza hacia el gualeyán y cuando están por pasar, detonan el puente y ahí se empiezan a, a enfrentar. Acá hay que tener en cuenta el siguiente detalle. A los uh -huh. pocos días venía Bush, este, y Menem lo estaba esperando. Bush y, padre, Bush presidente padre. de los Estados Unidos. Exacto. Y en ese momento, Estados Unidos le había dado, la, digamos, el ultimátum a Menem de que, bueno, si para las altas horas de la tarde eh, la rebelión seguía, este, suspendían el viaje ¿no? lo que eso iba a generar un, un, un, iba a tener un costo político para, para el gobierno entonces vienen ahí este, fortalece este, esta posición que tenía de reprimir no era una convicción que tenía de defender el Estado Democrático sino que bueno, eran todos estos análisis que hacía que tenía en cuenta la, todo lo que podía, le podía generar la suspensión de la visita del presidente de Estados Unidos y pide que intervenga urgentemente la fuerza aérea desde Paraná y en ese enfrentamiento, que se da toda la tarde prácticamente, donde este milagrosamente no, no hay víctimas, bueno, eh, los dos aviones de la Fuerza Aérea bombardean la columna la, cara pintada que se había desparramado por los campos y había, estaba buscando un lugar por donde pasar, lugar que nunca encontraron. ¿no? Es decir, o sea, partieron dos aviones eh, de guerra desde la ciudad de Paraná y bombardearon allí en Gualeguaychú a, a las tropas rebeldes. Digamos. Exacto. Y ahí Mercado lo cuenta en un libro, ¿no? Él después da su testimonio de qué es lo que lo que pasó. Este, él dice que bueno, ya se había enterado lo que pasaba en Buenos Aires, ya se habían rendido la mayoría de, de los lugares donde se habían copado, habían copado los carapintadas y decide rendirse. Este, bueno, y son detenidos, este, dentro de la fuerza leal también hay algunos momentos de tensión, Había militares que no querían enfrentarse a, a sus camaradas. Inclusive hay un, un testimonio de, de, un, de un sargento que da vuelta a su tanqueta, da vuelta a la torreta y apunta a la tropa leal y bueno termina detenido. Este, y bueno la, la, la, la necesidad del gobierno de que sí o sí se reprima y se termine la, la rebelión o lo que pasaba en Entre Ríos, porque si esa columna llegaba... ...a Buenos Aires este, la cosa se iba a poner más peligrosa... ...sobre todo para la, la, el Estado democrático... ¿no? ...yo sostengo de que fue uh -huh. un intento de golpe de Estado... ...por tremendo movimiento que hicieron... ...porque no en cualquier movimiento, no en cualquier alzamiento... ...sacan los tanques a, a la calle, a la ruta... ...o hacer tremendo movimiento para llevar los tanques a Buenos Aires... Uh -huh. ...inclusive hay eh, un elemento para analizar... ...que es cuando le disparan desde el edificio Libertador ...al helicóptero presidencial... Y ...en el que venía Dualde, Dualde en ese momento vicepresidente, ¿no? Este, el edificio Libertadores, el Ministerio de Defensa que está detrás de Casa Rosada. Pero está el Estado Mayor Conjunto de, exacto, esta, de las Fuerzas Armadas. Así que, este, bueno, eh, esa jornada yo la considero... Le, le ...analizamos varios nombres, ¿no? Y uh -huh. le pusimos la, la última batalla con Javier Guerin... Este, ...porque es el, la última vez que las Fuerzas Militares le hacen un planteo... ...a un gobierno democrático y donde, bueno, eh, el gobierno de Menem lo, lo reprime, a, apaga o termina con esto de que los militares le hagan planteo a, a los gobiernos elegidos por el pueblo, eh, y también un antecedente de lo que viene después con el soldado Carrasco, uh -huh. este, considerando que los testimonios de los chicos, yo le digo son más grandes que yo, no los Colimba, pero yo los veo como en ese momento, este, cómo pasaban los chicos la, el, el servicio militar obligatorio, este, un ajuste por parte del gobierno, donde este, los mandaban a comer a la casa, los que vivían en la ciudad, eh, lo mal que la pasaban, lo, lo que se consideraban los bailes, entre comillas, ¿no? Esto de torturarlo, de hacerle ejercicio físico, este, salto rana, flexiones de brazo, sin límites, sin considerar las capacidades de cada uno. Este, cosas que hoy, por supuesto, están prohibidas, pero que en ese momento estaban totalmente naturalizadas. Bueno, Abel, y ¿nos trajiste algunos libros para recomendar? También libros sobre historia vinculado a Entre Ríos. Sí. Eh, bueno, para, la, la, la verdad me sacó el sueño porque no sabía qué elegir. Traje varios y bueno, termino rompiendo el protocolo eh, de lo que me habían pedido. Pero recomendar a Pablo Stein que es eh, una persona que tiene muchas publicaciones, que viene a, a interpelar lo que es la historia oficial, sobre todo en Entre Ríos, este, donde en algunas publicaciones reivindica a algunas personas de nuestra historia, eh, están hostigadas ¿no? por la historia oficial, en este caso bueno, a, a, a López Jordán, eh, oriundo, creo, o vive en, en la ciudad de Colón. ¿no? Eh, me parece que es una publicación que todos debemos tener, todo lo que tenemos por lo menos una biblioteca personal, es una publicación que tenemos que tener. Después este, recomendar a Federico Núñez, el Fede, que es un compañero dentro de nuestro sindicato, que es de acá de la localidad, eh, con Invisible, este, que la verdad, bueno, a mí, yo cuando lo leí, me, como tenemos la misma edad, este, me ubicaba en tiempo y espacio y la verdad que me, me conmovió. Que es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos, mm -hmm. así es. Y después un, cuento, un libro de cuentos de Lilia Rodas, Yo vivo en Ibicuí, es una copoblana, ella es una psicóloga que trabaja en la unidad penal de Campana, este, pero tiene cuentos muy buenos, este, originales, para tener en cuenta también, y bueno, considero que hay que darle amplia difusión hacia adentro de lo que es el territorio provincial. ¿no? Tiene un reconocimiento en el norte de la provincia de Buenos Aires, ya ha he hecho hace poco, recientemente hizo otra publicación sobre Malvinas, con otras dos personas, pero me parece que hay que darle conocimiento hacia adentro de lo que es Entre Ríos. Bueno Abel, muchas gracias por habernos acompañado y por compartir La Última Batalla. No, ustedes. Y vamos a compartir un fragmento de La Última Batalla, la trama entrerriana de la rebelión cara pintada del 3 de diciembre de 1990 de Abel Antivero. El destacamento de exploración de caballería blindada 121 de Gualeguaychú se había declarado leal al Gobierno Nacional ni bien se tomó conocimiento de las iniciativas y los movimientos rebeldes. Si bien, en primer momento, los rumores en la ciudad eran que se habían declarado carapintada, aunque era de caballería, no contaba con un poder operativo de vehículos y de fuego para detener a la columna blindada carapintada. Aunque en los ejercicios militares, los vehículos de reconocimiento de Guolehuaychú eran esenciales para que los vehículos pesados que conducían los rebeldes, pudiesen avanzar a Buenos Aires. Para Gualeguaychú, al declararse leal, el objetivo era neutralizar el avance de los rebeldes e implicaba disputar los puentes de paso hacia la capital. Era la única forma de detener el avance de mercado y sus rebeldes. Mientras, para los leales de Gualeguaychú, el objetivo era este, para los carapintadas disputar los puentes implicaba bloquear la salida del destacamento local para permitir el paso hacia Buenos Aires, para unirse en el camino a los rebeldes que habían tomado ceibas, 60 kilómetros al sur. Volar los puentes no solo era frenar el avance cara pintada, era evitar un derramamiento de sangre. La última batalla de Abel Antivero. Y además, en este episodio les queremos recomendar otros dos libros: Periodismo, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de los autores Guillermo Alberto Alfieri y Víctor Daniel Fleitas, este libro en donde ambos autores reflexionan y dialogan sobre el presente y el futuro del periodismo en nuestro país. Y, por otra parte, de la editorial Oye Eden Crónicas Periodistas de María Esther de Miguel, reunidas, copiladas por Daniela Churrarín, en una muy linda publicación. Gracias por acompañarnos en este episodio del Sonido de las Hojas y nos reencontramos en el próximo.